y gráficas de entalpía en los diferentes procesos y su diferencia. No siendo más, comencemos. No olvidemos que contamos con el patrocinio de Industrias El Reflejo. Limpieza y calidad que brilla. La empresa se encuentra ubicada en Caldas, la ciudad de Manizales, y tiene los siguientes productos para que los tengan muy en cuenta. Jabón líquido, en sus diferentes presentaciones, manzana, fresa, kiwi y avena, también lo podemos ver en su presentación institucional. Cuenta con su gel antibacterial en sus diferentes presentaciones, ahora que está tan en uso, y si no podemos olvidar, el alcohol impotable. En sus diferentes presentaciones. Ahora, continuemos con el tema. Definamos qué es un proceso endotérmico. Se define como el tipo de proceso en donde el sistema absorbe calor o necesita energía para que se realice, fluyendo calor hacia adentro del sistema. Entonces tenemos lo siguiente. Miremos acá, este en el medio, acá vemos la sustancia, a la cual se le está ingresando calor. O sea que este sistema necesita calor. Todo sistema que necesite calor se le conoce como un proceso endotérmico. ¿Para que pueda ocurrir? Entonces, por ello, fluye calor hacia adentro del sistema. Ahora, veamos qué es un proceso exotérmico se define como el tipo de proceso en donde el sistema pierde calor o libera energía hacia sus alrededores fluyendo calor hacia afuera del sistema Entonces tenemos lo siguiente volvemos acá miren lo siguiente ahora el calor va hacia afuera este sistema libera calor pero hacia los alrededores todo sistema que presente este comportamiento se le conoce como un proceso exotérmico, ya que transfiere o transmite calor hacia afuera. Acá pierde energía o libera calor. Veamos algunas aplicaciones. Miremos por ejemplo acá. En este sistema acá tenemos un hielo que se está derritiendo. Como el hielo se está derritiendo, ¿qué quiere decir? Que para que esto ocurra es porque le estoy qué? Ingresando calor. O sea que este es un proceso endotérmico. Ahora miremos el siguiente. Acá vemos fuego y se está calentando una madera o puede ser también carbón. Este es un proceso que libera calor, va liberando calor. Esto es una combustión. Como tal, esto es un proceso exotérmico. Ahora, tenemos acá una explosión, digamos de una bomba, de una mina. Como ocurre esta explosión, se está liberando energía hacia los alrededores. Este también sería un proceso exotérmico. Y por último, miremos acá. Acá tenemos una plantica, la cual necesita el sol para que haga su proceso de fotosíntesis para que esto ocurra es porque es un proceso endotérmico, necesita energía, sin el sol no podría generar su proceso. Veamos ahora qué es la entalpía y por qué es tan importante en este tipo de procesos. Es una magnitud termodinámica simbolizada con la letra H mayúscula definida como el flujo de energía térmica en los procesos químicos efectuados a presión constante también se conoce como la energía o la cantidad de energía que un sistema intercambia con su entorno quiere decir que para que un proceso ocurra debe haber un cambio entálpico o cambio de entalpía este triangulito significa delta o cambio o sea que hay una diferencia de entalpía conocida como cambio entálpico. Veámoslo en las diferentes gráficas de entalpía para comprender mejor. Tenemos lo siguiente. Vamos a concentrarnos en el proceso exotérmico. El proceso exotérmico tiene este comportamiento. Esta es la energía y vamos a partir de reactivos y esos reactivos se van a convertir en productos. Para que esto ocurra, Debe haber una energía, pero, como su nombre lo dice, exotérmico, al liberar energía, se desprende energía. Esta energía desprendida sería ese delta H, o cambio entálpico, o sea que pierde, pierde un delta H, que este sería como su cambio entálpico, para pasar de reactivos a productos, ese sería su comportamiento entonces veamos cómo sería para un proceso endotérmico tenemos lo siguiente miren la gran diferencia para que estos reactivos se puedan convertir a productos se debe aportar energía sin ese cambio de energía, no podría pasar de reactivos a productos. Este sería su cambio entálpico o su delta H. O sea que aquí se transfirió energía para pasar de reactivos a productos. Miren la gran diferencia. Acá sería el delta H para productos. Mientras que en la otra, los reactivos perdían energía y se convertían a productos. Este. Es el proceso endotérmico. Con esto podemos dar por concluido el tema de procesos exotérmicos y endotérmicos. No olviden que fuimos patrocinados por Industrias El Reflejo. Les voy a dejar una pequeña reseña de nuestro patrocinador.